Ayuno intermitente es un término general que describe un periodo en el que se van alternando periodos de ayuno y periodos de alimentación en horarios normales o habituales. El ayuno intermitente no es eh, una dieta en sí misma, aunque puede ser utilizado junto con una restricción calórica para la pérdida de peso. Los invito a conocer más de este tema en la siguiente entrevista. Y estoy junto a Giselle Muñoz, nutricionista clínica, que nos acompaña hoy día eh, de Clínica Las Condes. Muchas gracias por estar con nosotros, Giselle, en el programa para hablar de un tema tan interesante y que cada vez está, lo veo más, fíjate, en redes sociales, en internet, el ayuno intermitente. Si nos puedes contar sobre esto en el programa. Gracias, Claudio. Primero por la invitación, saludarlos a todos los que nos están viendo. Sí, efectivamente, el ayuno intermitente ha tenido harto, harto, o sea, ha sido muy polémico, yo diría, el último tiempo. Y la verdad es que la gente lo está usando mucho, pero yo siempre recomiendo que sea bien asesorado. Eh, sí. Hay bastante validez científica, ¿ya? Eh, en cuanto a que sirve para poder reducir el peso, ¿cierto? Para poder controlar la glicemia, insulina, para las personas que tienen resistencia a la insulina. También se han visto eh, algunos beneficios en cuanto a la capacidad cognitiva. De la gente, o sea, efectivamente tiene alto respaldo científico, pero eh, eh, a mí me tocaba hacer una revisión bastante profunda de, de los planes de alimentación o de las dietas que tienen que ver con reducción de peso en último tiempo. Y la verdad es que todos los estudios hablan de, hay eh, no bastante importantes, pero del tiempo definido, de cuánto yo tengo en un cierto tiempo como un resultado en baja de peso y ahí efectivamente tenemos resultados pero ¿qué pasa con estos pacientes? con este grupo de pacientes que tienen eh, este, esta baja de peso pero a largo plazo, eso no se sabe entonces en este sentido eh, muchas veces yo trato de, de recomendar yo, sinceramente, yo Gisela no soy muy partidaria de hacer estas cosas, sí para bajar de peso, pero para la mantención de peso, el cambio de hábitos que uno puede tener, esas cosas son súper importantes y no hay que dejarlas de lado. Exacto. Giselle, sí. ¿cómo, ¿cómo funciona en, en el organismo el, este, este ayuno intermitente? Y aquí llamamos ayuno intermitente. Eh, primero sí. definir el ayuno, ¿no es cierto? ¿Qué significa que yo sí. esté en ayunas? Es ¿Sí? decir... Sí no parto comiendo en la mañana tomando desayuno pero cuando tengo mi siguiente alimentación como concepto y segundo aquí se llama cuál es la intermitencia que por la cual obtienes finalmente ese beneficio que tú no estás contando Sí, a ver, de acuerdo a la teoría, ya pensando como en los estudios que existen en el mundo, hay como dos grandes grupos de ayunos prolongados o ayunos intermitentes. Un grupo tiene que ver con hacer un ayuno de alrededor eh, 16 horas y comer alimentos saludables dentro de 8 horas. Por ejemplo, terminar la última comida, por ejemplo, como a las 7 de la tarde... Ahí podemos contabilizar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, como a las 11 de la mañana del otro día, yo debiese tener mi primera ingesta. Entonces, bueno. eso es como alrededor de, más o menos, si es que yo termino de cenar a las 8, podría ser directamente a la hora de almuerzo mi primera ingesta del otro día. Son 16 horas en las cuales yo no pudiese consumir ningún alimento que tenga nutrientes, pero sí líquidos libres de calorías. Por ejemplo, té... Café que tiene un poquito de calorías, pero que no, en realidad no, no activa ningún eh, sistema energético también, por ejemplo, jugos sin azúcar, agua principalmente, siempre se enfatiza en cuanto a la hidratación durante este periodo de ayuno, ¿ya? Y efectivamente tiene un rol principalmente con secreción de insulina, que es una hormona que está encargada de metabolizar estos carbohidratos. Entonces, como no tengo carbohidratos disponibles, que es el azúcar que uno come, el arroz, el pan, los fideos, etcétera, eh, ahí empezó a tener como combustible principalmente las grasas. Ese es el fin que tiene eh, nuestro organismo y que recordar que a nivel del sistema nervioso central eh, nuestro cerebro se muestra principalmente de glucosa y ahí se generan los cuerpos cetónicos que uno muchas veces puede ver en algunas personas con este ayuno prolongado eh, este mal aliento o este olor con un poco manzana ya que es súper característico de estos ayunos prolongados que muchas veces la gente puede hacer pero se caracteriza en normalmente seis horas de ayuno y 8 horas de ingesta de alimentos y hay otro grupo de eh, normalmente que podemos agrupar personas que que consumen alimentos muy bajos en calorías o siguen una dieta prácticamente de ayuno de casi 500 calorías dos veces a la semana y comer relativamente equilibrado, pensando una dieta más convencional, baja en calorías el resto de la semana. Eso muchas veces se ha utilizado en religiones eh, a lo largo del mundo y se ha visto que tiene un componente como de, de salud metabólica también en cuanto a resistencia a la insulina y contra la glicemia. Correcto. Ahora sí. esto, el, la, la, la intermitencia, porque tú, tú hablas de claramente de los tiempos para ser considerado claro. un ayuno efectivo. Exactamente. Ahora, ahora ¿a, qué se, a, qué, ¿a qué se refiere con intermitencia? ¿Significa cuántos días estoy en esto, dejo de estar? Si nos puede explicar un poquito el concepto de intermitencia, de qué es intermitencia? intermitencia, claro, tiene que ver con que con, lo, con los tiempos que yo como, que hay veces que como, otras veces no como, otras veces como y otras veces no como. Tiene que ver un poco más con eso, ¿ya? Con las 16 horas que yo paso sin comer, ¿ya? Eh, y efectivamente hay gente que en ese sentido les sirve mucho, que no necesitan quizás un combustible en la mañana temprano, pasan directo al almuerzo y, se, y se, eh, generan este periodo de, de ayuno muy prolongado y que en general hay personas que lo viven así, eh, a largo plazo, digamos, eh, eh, como casi de, de por vida, como de un estilo de, de vida ese, ese tipo de alimentación para algunas personas. Pero para efectos de reducción de peso hay que tener cuidado porque efectivamente eh, hay personas que después cuando pasan este periodo de ayuno no se logran acostumbrar, igual empiezan a picotear en la noche, se despiertan a comer algo o si tienen pan se tientan mucho con eso. Entonces, la verdad que es llevarle a cada persona y que hay personas que les sirve y hay otro grupo de personas que no les sirve en lo absoluto. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, si tú quieres probar con este tipo de alimentación, lo podemos hacer para probar, pero si no te resulta, lo podemos cambiar. O sea, no es necesariamente, eh, digamos, la, la dieta perfecta, por así decirlo. Correcto. Ahora, la, la, esto, eh, la recomendación, ¿a, a, ¿a qué persona o para qué personas estarían recomendadas? Eh, uno, del eh, tema de recomendación. Segundo, ¿esto tiene que ser vigilado por una persona, por una nutricionista? ¿A, a, ¿a qué voy con esta pregunta? A lo siguiente, que de repente hay pacientes que pueden tener alguna enfermedad crónica uh -huh. diagnosticada, o lo peor, no diagnosticada, sí. donde este ayuno podría ser perjudicial para la evolución de su enfermedad. Entonces... Sí quisiera también como estamos educando y como yo te, como partí el programa diciendo que veo que hay mucha información de verdad hoy día hay aplicaciones información en Instagram en todos lados está esto me interesaba mucho justamente es a quién y eh, si, si tiene que haber supervisión en esta en esta en esta en este tipo de ayuda. Sí, eh, efectivamente es súper importante que partamos si es que nosotros queremos hacer un plan de ayuno intermitente o que otro día podamos conversar Claudio para educar a la gente también de las dietas cetogénicas que están súper de moda también, efectivamente lo primero que tenemos que hacer es acudir a médico y hacernos un chequeo completo ¿ya? yo por ejemplo particularmente trabajo con gastroenterólogos, con nutriólogos con médicos internistas donde efectivamente hacemos un chequeo completo de ver cómo está el paciente porque quizás nuestro paciente tiene una diabetes y no la hemos pesquisado Eso y tipo, sí y diabetes por ejemplo, una diabetes que, que esté descontrolada y que quizás en mi paciente no lo hemos pesquisado es totalmente eh, o sea, es, sería muy perjudicial para su salud hacer este ayuno tan prolongado por esta, estas hipoglicemias que pudiese generar en nuestro paciente eh, normalmente las recomendaciones eh, de acuerdo a los estudios eh, tienen que ver más con resistencia a la insulina que es el estado más bien previo, ¿cierto? Tenemos que saber que resistencia a la insulina es un estado, no es una enfermedad, es un estado que me ayuda a subir de peso, ¿cierto? Y también un cuadro inflamatorio a nivel corporal, ¿cierto? Que tiene que ver con diferentes órganos, hígado, hígado graso también, ovario peliquístico, etcétera. En este grupo de pacientes se pudiese ver que tenemos una, una ayuda pensando en el ayuno prolongado. Eh, pero en general, eh, cuando tenemos diabetes, ahí no, no lo utilizamos por los riesgos de las hipoglucemias que muchas veces la gente puede llegar a tener. Eh, pero siempre asesorado primero por médico. Posteriormente, la idea es que vaya a un nutricionista que sea especializado en el tema para que lo vaya ayudando constantemente al paciente. Para que así nos informe si es que efectivamente lo podemos hacer o no para evaluar la baja de peso para ver qué tipo de entrenamiento está haciendo también se ha visto en algunos estudios bastante entretenidos que efectivamente se utilizan estos ayunos prolongados pero hay una cierta cantidad de carga, carga de carbohidratos previo a entrenamiento porque yo no puedo hacer entrenamiento después de 16 horas de ayuno no, no sería muy contradictorio porque mi, mi cuerpo ahí empieza a hacer catabolismo que es destrucción de masa muscular entonces claramente yo no quiero tener un paciente que baje en, en masa muscular y y que no pierda grasa, yo quiero que pierda grasa y no músculo, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante también equilibrarlo cada persona. Por eso, claro, y, mi, y la, la pregunta que te iba a hacer iba a orientar justamente a eso, fíjate, al tema de las sí. personas que hacen deporte, hacen ejercicio, van al gimnasio eh, o entrenan hoy día, bueno, en cuarentena, en la casa, eh, ¿y cómo, cómo, cómo, cómo se combina esto, no? De, de generar un ayuno, y para hacer ejercicio necesitas justamente energía para poder eh, hacer el, el ejercicio y después a lo mejor para incluso si hay personas que están en un plan de aumentar su masa muscular va a necesitar también energía para poder generar ese aumento de masa muscular, aparte obviamente de las proteínas, los aminoácidos. Entonces, entonces creo que, que si bien es cierto como tú lo defines, eh, es un buen sistema, tiene que ser un sistema que también eh, vaya un poquito a la medida de la persona y sí. que ojalá exista alguna orientación antes de tomar este camino sí, sí, bueno. que como tú defines puede ser un muy buen camino para, para poder bajar las grasas, ¿no? Exactamente, es un buen camino pero siempre recomendado por médico como acá en el programa lo hemos dicho siempre, siempre con exámenes para ver si es que podemos hacerlo y todo es modificable y adecuado a cada persona a nivel de actividad física, requerimientos nutricionales, etcétera. Muchísimas gracias, Giselle, por estar hoy día con nosotros. Gracias, a a ti, Claudia, bien. Para entender más de esto respecto del ayuno intermitente. Muchas gracias, Git. Tengas... Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.